No puede ser. Dios que tocho, chaval. <risa> Estas son las skins del principio. Empezamos con dos skins. Muy buenas dos, chavales. Yo sí basics. Y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos, acaba de salir la nueva temporada 5 con las nuevas skins El nuevo pase de batalla, que sí, nuevas zonas del mapa Pues todo esto lo vamos a ver en este vídeo O sea, una ida de olla Así que chicos, por aquí tenéis el ganador que se va a llevar el nuevo pase de temporada Pero no os preocupéis si no habéis sido vosotros Porque os digo que en este vídeo, si hay muchísimo apoyo Vamos a sortear otro pase de batalla entonces, atentos, si quieres participar lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal, dar un me gusta a este vídeo, ir abajo del vídeo y darle like a este vídeo Y también comentar muchísimas veces, poner los máximos comentarios posibles para que yo vea quién de verdad quiere este pase de batalla Y de verdad os lo digo, si veo muchísimo apoyo a este vídeo que llega a muchísima gente que hay un montón de me gustas y comentarios Vamos a sortear ese segundo pase de batalla en el canal Así que chicos, ya sabéis lo que tenéis que hacer para participar Y ahora vamos a ver todos los ítems que hay en el pase de batalla Y después veremos las nuevas zonas del mapa Chicos, acaba de actualizarse Fortnite ahora mismo Y vamos a entrar al juego, vamos a reaccionar al nuevo pase de batalla Y vamos a ver las nuevas skins <risa> Vamos allá Battle Royale, empezamos nueva pantalla de carga Ojo, cuidado con las nuevas skins Ya está aquí la temporada 5, ojo a ver Vale, promesa de pase de batalla Vale, 5 niveles gratis Sube nivel, tal Nueva pantalla de carga Y aquí tenemos nueva pantalla de inicio Flipante, han cambiado muchísimas cosas Como lo del nivel que veis aquí a la derecha Pase de batalla, lo importante Temporada 5 pase de batalla No puede ser estas son las skins del principio, empezamos con dos skins Esto es como, esto es como el carburo de la pasada temporada, chicos, mirad que tocho Dios, qué tocho, chaval <ríe> En los primeros siete niveles tendríamos esto, perfecto Vamos a comprarlo ya, perfecto Vamos a comprar el de 950, aunque tengamos, de hecho, para los 25 niveles Venga, vamos a comprar este, perfecto Y... Nuevo pase de batalla, perfecto Vale, nos dan todas las recompensas, las skins Vamos a pasar de página, vamos a ver qué es lo que nos encontramos ahora, eh Vale, el balón de baloncesto Que se supone que esto lo puedes tirar o algo así Pavos, un pico que sería como Estos globos hinchables Mochila, que es el pase gratis O sea, ojo y por aquí, la chica, la chica del Camarruedas, chicos Aquí tenemos nueva skin también en el nivel 23 Y bueno, que es básicamente la skin de Camarruedas, pero en chica Tenemos nueva estela, que sería básicamente esta Y pues eso, es de ambiente chino, rollo ese estilo asiático, ¿vale? También pavos, nos darían por aquí 200, ¿vale? Seguimos nuevo baile, eres la caña Ojo, cuidado que se... ojo, cuidado Conquista nueva ¿No la delta Madre mía. Era la Delta, chaval. Flipa. Parece un barco de estos vikingos. Y esta mochila que parece de, de, de coña. Ojo, la estela. Esta rúnica. Ojo, ojo. Pasamos a la siguiente página y tenemos nueva skin. Caminante solar. Esto es básicamente como si fuera un vigilante de la playa. Otra pelota, pelota de playa. Y esto que es, según el plan, 2 más 2, 4. Nos encontramos esto que es una mochila. Perfecto. Está bastante tocha. Nueva Estela, ojo, ojo, que puede estar bastante top en el juego, ¿eh? Nuevo Aile Cachete <risa> Esto, esto ya es un vacile total Nueva Skin, que esta skin se parece a un personaje del juego de Rainbow Six Y, pues eso, Nueva Estela también Cristales de hielo, que, pues eso, se le van congelando las manos y los pies Es bastante tocho Vale, seguimos Chapuzón, Nuevo a la Delta Que sería del, de los vigilantes de la playa, de ese conjunto Pelota de playa Venga, tengo ya ganas de saber cuál es la skin de nivel máximo, ¿eh? ¿Cuál es? El Omega de esta temporada Nueva skin que sería, pues eso, un... Novata, pone aquí, de los despachos de... al trabajo de campo Una estela que se llama PH y que va soltando tiras de papel higiénico <risas> ¡Ojo, qué tocho! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué pirada! ¡Qué piradón! Vale Eh, pelota de baloncesto, tal Y... ¡Madre mía la skin! Ragnarok que también va evolucionando como omega y como la primera skin que vimos ¡Ojo! El nivel máximo ¡Dios! ¡Dios mío, chaval! ¡Dios mío, chaval! Se desbloquea con 500.000 de experiencia no, no, no vamos a tener que jugar nosotros ni nada Fase 1, fase 2 Fase 3 Ahora la fase 4 ¡Ojo, cuidado! La 5, con la, con esa ese máscara tochísima Y es que la 6 es como que le añade iluminación eh, es, es bastante, bastante increíble Vale, y esta sería la skin que nos han dado al principio Que sería deriva Y pues eso también tiene diferentes fases como habíamos visto antes Y vamos, nos la vamos a poner precisamente para eso Para intentar desbloquear estas cosas que supongo que será igual que siempre O sea, conforme va subiendo a nivel del pase normal pues eh, podrás conseguirlo. Viaje por carretera. Esta sería como la skin del blockbuster. O sea, la skin de taquillazo que teníamos en la temporada anterior. Objeto misterioso. Pues sí, sería como una skin. Y que cuando vas completando las semanas, vas avanzando para llegar a, a esta skin. Vale, también tendríamos los desafíos de deriva. Este es el pico de la deriva. Y es que estoy flipando con todas las cosas nuevas. ¿Qué han metido, aquí como veis para desbloquear Las diferentes piezas que tiene Deriva, que se las puedes poner Pues nos hace falta experiencia Antes eran niveles y ahora es Experiencia, supongo que el tema De los niveles, la experiencia que deberías Conseguir en la pasada anterior a esta No sé si ha cambiado en realidad, pero bueno Que estos serían los estilos desbloqueables De Deriva y pues eso Es que es tochísimo, vamos a ver Los cambios del mapa que han metido En Fortnite chicos, vamos a darle en solitario Porque no creo que hayan metido ningún modo, perfecto Vale, vamos a darle en solitario y como veis esto supongo que estará en el juego, esta gasolinera Ahora lo veremos, todo lo nuevo que han metido, todos los cambios en el mapa Justo cuando entremos en partida en la lobby ya lo vamos a ver Vale, tenemos un montón de zonas nuevas, como veis teníamos el desierto que habíamos comentado Tenemos sociedad sibarita que supongo que será como una residencia o algo así Aquí tenemos como una especie de lago o así Y aquí hay un barco chicos, aquí está el barco que dijimos que iban a meter en Fortnite, no sé si será el barco vikingo o un barco pirata Y eh, pues eso, en Socavón está todo repleto de árboles Hay agua, o sea, se va a formar como una especie de lago ¿Y qué más? ¿Qué más? Por carretas nada Por chiringuito nada, lo más lúgubres Vale, pues básicamente sería eso Y como es lógico vamos a ir al desierto O sea, vamos a ir a oasis, a esta zona de oasis Y vamos a ver qué es lo que se trama por ahí Así que chicos, como habéis podido ver, estas son las skins que tenemos en la temporada 5. También tendríamos bailes, que sí, emoticonos, picos, todo lo nuevo sobre la temporada 5 y el pase de batalla. Yo creo que las skins más tochas que hay en el pase y las que a mí más me gustan serían Deriva, que sería la segunda skin que tenemos en el pase de batalla, y la última, que sería la de Ragnarok. Probablemente esta noche tengáis nuevo vídeo sobre el canal, el vídeo... Va a tratar sobre cómo conseguir la skin de Ragnarok al máximo Y cómo también conseguir la skin de Deriva al máximo Y bueno, ahora chicos Os voy a dejar una partidita Jugando también en el desierto Yendo a diferentes zonas como sería Sokabon Que lo han cambiado muchísimo Y pues eso, algunas de las zonas del desierto Para que veáis un poquito más en profundidad Cómo serían estas nuevas zonas que se han añadido en el juego Hasta aquí el primer vídeo de hoy La verdad que estaba bastante reventado cuando me levanté para grabar el pase de batalla Y yo creo que por esto el vídeo merecería un like y un comentario Así que chicos, sin más que decir Esta noche tenéis un nuevo vídeo Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo Adiós